Los detalles fueron ofrecidos por el periodista Vladimir Paula, quien es el relacionista público del Hospital San Vicente de Paul. 200 personas ingresaron aquí en total, de esos 200 hay que decir que 40 eh, resultaron por accidentes, accidentes de tránsito significativamente eh, para, en comparación con, con el año anterior, para esta, para esta oportunidad bajó la cantidad de accidentados el 24 estamos hablando que fueron atendidos entonces 40 personas el 24 también fueron atendidos aquí en el san vicente de paul un total de 4 personas ya por herida de bala entre esos cuatro heridos de balas hay que decir que los reportes que tenemos que es que dos de ellos fueron por atraco el eso fue el 24 y eh, el 24 también tenemos la ¿verdad? La lamentable cifra de dos muertos. Hay que decir que ahí se incluye la, la niña que murió producto de una bala perdida en el sector Grullón, segunda etapa, de aquí de San Francisco de Macorís, fue la madrugada del 24, por ende se cuenta. Y también un nacional haitiano que murió producto de un deslizamiento. O sea, fueron atendidos un total de 209 personas fueron ingresadas de esas 10 por accidentes de tránsito, eh, laceraciones, deslizamiento y tres heridos de puñaladas. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.